Bueno, eh, hago esto porque alguien me preguntó, ¿puedo armar un banco de preguntas que tome para cada alumno tantas preguntas al azar de un banco de preguntas? Pero bueno, ¿cómo hago si yo quiero que tome tal pregunta de tal grupo y de tal grupo? ¿Se puede hacer que tome dos, tres preguntas de un grupo y de otro? Sí. Por ejemplo, acá en este ejemplo de cuestionario, yo le pido a la, en la evaluación que el programa, el Moodle, Tome tres preguntas aleatorias de capacitores, luego haga dos preguntas a cada alumno aleatorias del banco elegidas al azar de vectores y tres preguntas de campo electrostático y luego que el Moodle les ofrezca al alumno dos preguntas aleatorias del banco de potencial electrostático. Se puede hacer, acá al costado está la evaluación que uno le quiere dar y el peso a cada pregunta. Para eso, que hay que hacer? Hay que tener las preguntas separadas en categorías. Si uno va al banco de preguntas del Moodle, ¿tá? en un lado van a encontrar banco de preguntas, en este caso, en este Moodle yo lo tengo porque es habilita habilitado, porque es mío. Tengo todo el banco de preguntas mías. No importa si ahí no las agruparon en grupo. Hay una opción que es ir a categorías. Entonces, si uno pincha en categorías puede empezar a clasificar las preguntas. Como ven, por ejemplo, acá yo tengo para física 2, una categoría que es electrostática, con subcategorías que son capacitores, potencial electrostático, trabajando con vectores. Estas flechas te permiten ponerla a, abajo, o como una subcategoría o fuera de la subcategoría, subir y bajar esa categoría. Entonces, no se preocupe, hicieron el banco, si ya lo hicieron simplemente primero lo que tiene que hacer es ordenar las categorías dentro de la materia física 2, categoría y crean categorías van creando categorías entonces acá le pregunta si esa categoría que van a crear es una subcategoría de otras yo acá pongo por defecto dentro de física 2 o por defecto dentro de la y ahí creo la nueva categoría acá me aparece la categoría inclusive acá están cuántas preguntas tengo dentro de esos subconjuntos una vez que hice esto, ya está, porque yo, van a las preguntas que ya tengan alineadas, eh, creadas, perdón, y acá van a mover, y pueden mover esas preguntas a la categoría que quieran, o sea, volver a reordenarlo. o sea lo, Entonces, conclusión. Lo primero es crear las categorías, que esté ordenado, con sus subcategorías de tema, ¿tá? y una vez que hicieron esto, esto va a aparecerles en vacío, se van al banco de preguntas, ¿Tá? donde dice banco de preguntas y ahí empiezan a seleccionar preguntas y las pasan a las mover, las seleccionan y las pasan a la subcategoría o categoría que deseen. Una vez que hicieron esto, listo, van al crear preguntas y piden crear preguntas aleatorias y ahí les va a preguntar de dónde las tomo. Bueno, espero que haya servido hasta luego.